Bueno, en el meu cas és es que jo soy un... no un 65% de disminució per malaltia mental i y... vaig anar a la caixa amb uns diners que tenien un plas fix i em van que tenien un producte molt interessant, que que em donarien molt interès i que i que estava molt bé. El contracte posa que té un riesgo baix i que el termini daban és curt. O si sigui, que no puedo res d'aquesta que es perpetuidad ni que ni de la tratación. Yo tengo 42.000 euros. Resulta que ahora no es por tu casa. Porque que se convertirán al 30% en acciones, al 30 de junio, la mitad de que 30% y al de la siembra, al otro 15%, la otra mitad que el del 70% restant no el puc tocar fins aquí de anys Y yo me había de comprar un pis a costat de mi hermana. No puc donar els dinero de entrada porque tengo tots los mis talvis desde hace 16 años que trabajo, hasta allá. Y no... no me em, em amb una situación pues, que estoy viviendo en un pis del meu pare que per sort y ahora me he parado un piso en mi i y no, no me em falta un sostre Pero eh, yo arribo a final de mes y no sé si dinero para si se me espalla a la caldera, no tengo dinero para per responder al pagamento ni re. O sigui, no, todas las dineras tengo aquí. Me em, em van a todo, todas las talvis, la herencia de la mea todo Cuando van no, Que era un producto, de un y a un plus de avancimen cur, a un para escrita el contracta. Y vas no sol. Y vas no yo sol. Cuando ellos saben que yo cobro una pasión para disminución. Ellos usaban. Porque la cobro para eso. Y vengo aquí porque aquí estás lleno, no te dan vergüenza. No te dan vergüenza. A la mesa, la mesa para ella, le y Jornada, fue y ahora resulta que tengo un cine que no es por tu Es que es una impotencia total. Una impotencia total. que en el otro amigo de de la Y ahora mostróme que aquí es que ni entrar no de no entrar, que eso es, es, ser es, unos días completamente, bueno, están robando, nos están engañando, y eso que hemos dado, que tranquilamente, que podíamos estar tranquilos, que no, y el único problema que convendría con tranquilos, y en otras veces también de més del pueblo, amor del pueblo, que tienen toda la confianza, que un de estos a de repaso, me lo van a dar, mujer, ¿eh? Y mostrarán por culo a base de mí. No puedo ni entrar.